Escucha sus pasos por los pasillos, o son los tuyos, puedes notar la diferencia, puedes notar que se están acercando, y puedes sentir el odio, la rabia, te das vuelta temblando, y finalmente los ves de pie frente a ti, pero en ese momento bien podrías estar mirándote en un espejo, y quién sabe, quizás lo estás haciendo, pero no recuerdas tener tantos espejos. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, eres tu propio enemigo? Por supuesto, generalmente no es literal, pero ¿y si lo fuera? ¿Y si tuvieras que luchar contra un monstruo? Y ese monstruo eres tú. Todos tus defectos reflejándose, tus fortalezas, tus debilidades, tus miedos más profundos, sin forma de escapar excepto una batalla a muerte. De cualquier manera no saldrás vivo, es solo una cuestión de qué versión de ti sobrevive. Pero esto no es un experimento mental, no, de hecho de acuerdo con los hallazgos de la Fundación SCP, es una realidad. Hay un lugar donde esta pesadilla cobra vida, y es conocido como SCP-1919. SCP-1919 es un hotel y una mansión reconvertida, construida a principios del siglo XX. Desde el exterior se parece mucho a cuando se construyó por primera vez, y casi parece un lugar cómodo para quedarse, si ignoras el lado este del edificio que se ha hundido parcialmente en el suelo. El interior, sin embargo, es una historia diferente, donde está claro que los estragos del tiempo han pasado su factura. Las tablas del piso y los techos se están pudriendo, colapsando sobre sí mismos, y las habitaciones están llenas de escombros. Solo por estas razones es bastante mortal explorar el hotel, pero este es solo el comienzo del peligro para una persona que está adentro. Para determinar qué tan peligroso es para una persona o un grupo ingresar a la estructura, la Fundación SCP planeó una serie de expediciones de investigación al edificio abandonado, dirigidas por el científico de la Fundación, el Dr. Linkwitz. La primera expedición parecía relativamente normal, al menos al principio. Un miembro del personal de clase D, un hombre caucásico de 39 años conocido como D7 fue enviado a la estructura con una cámara y un sistema de comunicaciones, guiado remotamente por el Dr. Linkwitz o Dr. L, y otro operativo, un ex jefe del destacamento TAU-11, los jóvenes hostiles, a quienes se hace referencia en este archivo solo como t 11 Cuando llegó al edificio, D7 no pudo entrar por la puerta principal o por las ventanas. Después de varios minutos de prueba y error, finalmente pudo entrar por la entrada occidental. El Dr. L. captó un extraño silbido agudo en la entrada de D7 al edificio, pero rápidamente se desvaneció y T11 lo ignoró. D7 descubrió una pintura rota, un retrato de una mujer joven con el cabello rojo. Junto al retrato se podían ver rasguños superficiales en la pared, el piso y partes del techo. De repente, D7 se escondió alarmado. Él y los otros dos operativos que escuchaban su transmisión de audio podían escuchar una respiración pesada, y no pertenecía a D7. El doctor L le recomendó a D7 que evacuara el edificio ante esta señal de otra entidad en el interior, pero teón se lo anuló, y le ordenó que ignorara esa instrucción y continuara con su investigación. Se le dijo a D7 que se mantuviera a una distancia segura de lo que fuera que estuviera dentro con él, y que intentara capturarlo en video. D7 apagó su linterna para esconderse mejor pero t ordenó que la volviera a encender. Lo que sea que fuera captado por su rayo de luz era difícil de ver para la cámara, pero hizo que D-7 entrara en pánico y comenzó a correr en la dirección opuesta. Cuando se le pidió que explicara lo que vio, D-7 simplemente dijo, «Era yo». D-7 corrió a través de la oscuridad, jadeando de miedo y esfuerzo. Incapaz de ver dónde estaba pisando, tropezó con algo y se estrelló contra el suelo, dejando caer la cámara de video. Esto permitió a los oficiales de observación ver finalmente por qué D7 estaba tan asustado, y de hecho dejó claro por qué D7 estaba tan aterrorizado. Un hombre idéntico a D7, se acercó desde el final del pasillo, dirigiéndose hacia el D7 real. Fue seguido por otro hombre que también se parecía a D7, y luego por otro, todos corriendo hacia el original. Todos se veían exactamente como él, con algunas diferencias notables. Estaban vestidos con el mismo uniforme, tenían la misma constitución y las mismas características, pero cada uno tenía algo un poco extraño en él. A uno le faltaban párpados, a otro le faltaban las manos y al tercero los labios se fusionaban en una masa carnosa debajo de la nariz. El doctor L se apresuró para cortar la transmisión de la cámara, pero Teón se exigió que la dejara. D7 no podía ser visto por la cámara, pero el micrófono captó los sonidos de la carne y la tela al rascarse, junto con gritos de pánico y dolor cuando los duplicados cayeron sobre él. Después de un momento, los gritos cesaron. Dos horas después, la cámara se rompió y la expedición tuvo un final preocupante. Este fue el primer vistazo de la fundación a las criaturas dentro de SCP-1919, y no era bonito. Sin embargo, les permitió comenzar a comprender la naturaleza del edificio y lo que sucede cuando una persona entra. Parece que cuando un humano entra al hotel, varias criaturas humanoides se manifiestan por todo el edificio. Estas criaturas se parecen al sujeto, y están equipadas con la misma ropa o artículos que el sujeto trajo al interior. Aunque son casi duplicados perfectos del sujeto, siempre están ligeramente deformados de diversas formas. Estos han incluido cambios en la longitud de las extremidades y los dedos, movilidad de las articulaciones, fosas nasales selladas, mandíbulas alargadas que cuelgan, párpados faltantes y labios que están fusionados. Estas criaturas son muy agresivas con la estructura del edificio, así como con el sujeto al que se parecen. Sin embargo, no se atacan entre sí. Parecen operar con una mente colectiva, exhibiendo una inteligencia de enjambre como la de una colonia de hormigas. Una vez que han sido engendrados por la entrada de una nueva persona, no se detendrán hasta que dicha persona escape del edificio o muera. Después del desafortunado final de la primera expedición, la fundación se preparó para un segundo viaje al interior. Esta vez tres hombres fueron enviados con la guía del Dr. L conocidos como D3, D4 y D9. Se cosieron las cámaras de video a su ropa para dejar sus manos libres y ayudar a evitar algunos de los problemas que surgieron durante la primera expedición. Este pequeño grupo fue enviado con la orden de terminar con las copias restantes de D7 y examinar más a fondo el interior del hotel. Al abrir la puerta del edificio fueron atacados inmediatamente por una de las copias de D7, que D9 pudo despachar rápidamente disparando su arma a la cabeza. A continuación, después de mucha renuencia, los tres hombres entraron al edificio donde vieron algo inusual en el interior. El Dr. L se horrorizó cuando la transmisión de la cámara reveló 17 cámaras de video desechadas esparcidas por el piso. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para reaccionar a este nuevo descubrimiento porque dos dobles, uno de D7 y otro de D9, emergieron de la pared y comenzaron a atacar. El Dr. L ordenó al equipo que se refugiara. Luego llamó al equipo de guardias fuera del perímetro del hotel. Se les ordenó que comenzaran un cierre completo inmediato del perímetro, evitando que los dobles salieran del hotel. D3, de D4 y D9 intentaron llegar a un rincón seguro del edificio, pero se encontraron con un doble asesino a cada paso. En ese punto, el Dr. L comenzó a escuchar un sonido inusual a través del micrófono, un chillido agudo como el de un taladro de dentista. Los operativos en el suelo no podían oír nada, pero del lado del doctor L era ensordecedor. A medida que el equipo se adentraba más en el hotel, se sintieron abrumados por una extraña sensación de aprensión. El doctor L les ordenó que encendieran sus linternas, pero se negaron y suplicaron al doctor L que se callara. Cuando se les pidió que explicaran, de 9 dijo, «Ella puede oírte». Los agentes dejaron de responder, pero las imágenes de sus cámaras captaron una luz blanca tenue y brillante que venía de debajo de una puerta. La puerta se abrió y la luz inundó la cámara, haciendo que la imagen fuera difícil de discernir. Solo unos pocos fotogramas de una silueta femenina fueron capturados antes de que las cámaras cortaran la estática. Los cuerpos de D3, D4 y D9 nunca fueron recuperados, ni tampoco sus cámaras. También se envió una tercera expedición a SCP-1919, pero se sabe muy poco sobre lo que ocurrió durante ella. La transcripción del video está altamente clasificada y solo aquellos presentes durante los eventos o aprobados para investigar a 1919 tienen acceso. Sin embargo, una actualización del archivo de SCP-1919 después de la Expedición 3 indica que se reveló nueva información sobre el hotel durante la excursión. De acuerdo con la actualización del archivo, hay una especie de ente en el centro de la ubicación que está causando que aparezcan todas las demás criaturas, los dobles. La única información disponible sobre este ser es el uso de la palabra «ella» en el registro oficial de la Fundación sobre SCP-1919. Esto parece coincidir con los últimos momentos de los operativos de la Expedición 2, cuando le dijeron al Dr. L que ella podía oírle, y los pocos fotogramas de una figura femenina que fueron capturados por sus cámaras. No se sabe nada más que se haya puesto a disposición de nadie más que de unos pocos muy selectos solo existe el informe original y las demás copias han sido destruidas. La fundación ha llevado a cabo procedimientos especiales de contención para asegurarse de que ninguna de las entidades del interior del hotel escape, ya sean los gemelos malvados engendrados por los humanos que ingresan o el misterioso ser femenino en el centro de todo el inquietante fenómeno. La fundación ha clasificado a SCP-1919 como Euclid, y se debe mantener un radio de 2 kilómetros alrededor de SCP-1919. Todos los caminos que conducen al sitio están bloqueados o desviados para que ningún vehículo pueda llegar. Este perímetro está custodiado por un conjunto de al menos 40 guardias armados y acorazados en todo momento. Como se ha determinado que los dobles engendrados están equipados con lo que sea que tenga el humano que están copiando, nadie puede entrar al hotel con chalecos antibalas o armas de ningún tipo. Cualquiera que se acerque al perímetro que no sea parte de un equipo de expedición oficial será eliminado de inmediato. No se permite la entrada al edificio de nuevos equipos de expediciones, a menos que todos los dobles de la expedición anterior hayan sido exterminados. En el caso de que no puedan ser exterminados, debe transcurrir el tiempo suficiente entre expediciones para que los dobles anteriores hayan muerto de hambre. Aunque no parece que sientan hambre, los dobles necesitan comer para sobrevivir, y morirán si se les deja solos el tiempo suficiente. SCP-1919 ha sido aislado del resto del mundo, para que de esta manera ningún civil desafortunado pueda entrar y verse destrozado por imágenes deformadas de sí mismo. Pero ese consuelo se enfría cuando te das cuenta de que la fundación SCP aún no comprende qué causa la aparición de estos dobles. ¿Es científico, sobrenatural o algo más? Nadie está seguro. Aún más inexplicable es la entidad en el centro de todo, una presencia femenina desconocida capaz de generar cantidades aterradoras de violencia al convertir las propias imágenes de las víctimas en su contra. ¿Cuál es el propósito de estas imágenes de pesadilla? ¿Quién es ella? ¿Qué es? ¿Y qué quiere? Actualmente los dobles no han mostrado ningún interés en salir del hotel salvo para atacar a intrusos, y gracias a ese hecho, así como al perímetro reforzado exterior, estos imitadores no han aparecido fuera del propio edificio. Pero, ¿qué pasa si escapan? O si la entidad que los controla decide establecer su hogar en otro lugar. No se sabe qué podría suceder si se permite que este poder oscuro se mueva más allá de su contención actual. ¿Estás preparado para luchar contra una versión de ti mismo retorcido más allá del reconocimiento, arremetiendo contra ti con ojos grandes y bulbosos, brazos anormalmente largos y una mandíbula distendida colgando debajo de su cuello? Mejor reza porque nunca tengas que averiguarlo. Ahora ve a ver SCP-001 Los Niños, Ciclo de Uruboros, y SCP-055 Antimeme, para ver más curiosidades anómalas de la Fundación SCP.